Hola, hola, ¿cómo con aquí se contando un día de tenerla. y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 nuestra campaña del prólogo con Kislev. Estamos aquí con Yuri Barkov. Eh, nada, justo habíamos acabado de, con, de conquistar el refugio sangriento, creo que nos vamos a esperar un turno para poder reponernos un poquito la salud y luego iremos de cabeza a por la batalla del altar de bronce. Y bueno, con eso desbloqueamos el uso elemental, o sea, maravilloso. Vale, dicho esto, empezamos... Bueno, revisamos aquí, ¿qué tenemos? ¿A por qué estábamos yendo? ¿A por escudos mejorados? Ah, no, aquí, a por trueques. Vale. Eh, ok, pues nada, con esto, como no tenemos nada más, finalizamos turno. Reponemos un poquito la salud. Ojo, cuidado, ¿eh? We are enemies. But Urson wishes us to speak. You are fortunate. We ¿Vale? Agree to this. vale, maravilloso. Firmamos. Fuerte de Vingar llanuras heladas vale. vale. Chose... Const Construcciones varias, defensa cuerpo a cuerpo de los héroes, de todos los ejércitos. Uf, es que con eso nos quedamos casi sin poder construir, eh. Vale, la mansión de los ojos, esa no la va a tocar ni, nadie Tramo de la guerra Fuerte de Evingard Aquí podemos construir algo útil A lo mejor más generación de ingresos Coste y costos de construcción de toda la facción reducidos Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, y con eso nos hemos quedado prácticamente A cero Vale, ok nos lleva directamente hasta allí Maravilloso Vale Vamos a esperar otro turno Antes de enfrentarnos En la batalla Cultista de Korn eh, Vale Sabemos que nos vamos a mover Finalizamos turno Y para adelante Ok Tenemos trueques Nuevas Mejoras Susurrador de osos jinetes de osos de guerra No Riendas mejoradas Tampoco Mantenimiento de la caballería Mantenimiento de infantería Vale Vamos a meter esta bueno, la reemplaza de baja es un 10%, una locura. Vale, vamos a meter esta, la medicina de campo. Pero vamos a movilizarnos ya. Esto van a ser dos turnos, bueno, vamos a agarrar. Ah, esto es una gente, creo. Vale, nos vamos para allá y listo. Es verdad que Yuri lleva el los y no se hasta hasta que al altar de bronce our comrades fear this land. Doubt cannot stop es que mira, se le nota el, el, cor la corrupción allí, eh, lo está invadiendo match rage with our own. vale, elimina una batalla a un señor que pertenece a esta facción los sangrientos, brocha la ventisca, atributo indetectable vale, bueno, un poquito tarde a lo mejor pero me sirve. Vale, vamos a meter la corte de Atamanis. No nos van a sellar. Así que con eso Estamos tranquilos nosotros por aquí. Vale. Ok, pues nada, como no nos podemos avanzar. Como no podemos avanzar. Que no podemos mover a la. A la de esta aventura. Vamos a finalizar el turno. Y ahora en el próximo turno nos movilizamos. Uh. Miedo me da, pero me voy a movilizar y vamos a hacer la batalla de aventura porque es lo que nos toca. Porque es lo que queremos. Uy, uh, nos va a invadir. Ah, no, se va a pelear contra Korn. Eh, vamos a meter la otra pastilla. Vale, ok, ya la hemos Maravilloso. Vale, pues vamos a entrar aquí. Vale. A pelasangre sangre ¿Qué es esto? No Efectivamente. Encontraremos a Ursum sí o sí. Uf, Minotauros de Korn. Bueno, los Mastines del Caos, ¿esto qué es? Desangradores de Korn. Eficaz contra infantería. ¿Y esto qué es? Simaer Bull. Bestias de guerra, muy rápido. Uf, vale. Se esperan. Bueno, no se sabe si se esperan refuerzos. Bueno, veremos qué encontramos. Mile Corrin cares not from uh. whom the blood flows. The demonic guardians of the brazen altar wanted to be ours. Hungry for war, they will come at us directly. This knowledge must inform my strategy. Bueno, vale. Sí, básicamente no van a venir de cara a tratar de reventarnos. Así funciona cor Pero bueno, contendremos. Su ira Y sus espadas Nada, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de, de sacrificar La menor cantidad de unidades posible Y ganar el combate Con los arcos No nos hemos fijado, creo que no tienen mucha armadura Estas unidades, no lo sé Los mastines sí que me preocupan Un poquito, porque los mastines Nos pueden hacer bastante, bastante daño Y eso pues queréis que no siempre es un problema pero bueno, con que los trabemos con las lanzas, perfecto. Aguantemos la carga y luego ya vemos cómo, cómo utilizamos la caballería. Eso pienso que va a ser nuestro mayor problema aquí. Pero bueno, fuera de eso, todo correcto. Vale. uy Chico, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Hay una batalla que liberar. Carga, por favor. También es un poco... Porque, a ver, el wallpaper está preparado, ¿no? Pero te salen aquí los osos, los trineos con los osos. Y aún no tenemos nada de esto. O, o hemos decidido no tener nada de esto. Así que... Vaya. Venga, aquella carga. Vale, continuar. Maravilloso. I need... uh. Ursa needs that altar. Necesito, Necesito. By one of the Se le nota ya, eh, el, el, la corrupción. blood we shall gladly give it. Ok, vamos a concederle al dios de la sangre... Sangre porque se lo pide. <risa> ok. Poco se nota que ya está este señor... Corrupto. Va, entiendo que será... Nada, iremos de cara y ya está algo más, ¿no? Vale, ¿en ¿qué tenemos? Mm, mm, mm, vale, pues vamos a ser listos. Uy, la cámara, tú. Vale, vamos a aislarnos aquí. Con estas tres y bastante ancho podemos tapar todo este hueco. Maravilloso. Esto va a ser nuestro grupo 3. Luego vamos a acabar de cerrar por aquí, más ancho. Dios, y el gusano este. Uh, que asco dar el caos vale. tentaculillo ahí Parece planes Slanish. Vale, vamos a meter la otra guardia del zal por aquí Eso es, vale, y esto va a ser El primer grupo Vamos a como medio Acabar de cerrar esto aquí, vale, eso es Vamos a dejar estos Esto lo vamos a meter en el grupo 4 El 2 lo vamos a meter en el 6 Porque esto es lo que quiero es Dejarlos aquí en este costado para cerrar Por pues, si me vinieran por el otro lado Ahora bien Vamos a meter a toda la guardia de hierro En el 3 Aquí, eso es, perfecto eh... Ahora lo tienen activado a lo tienen desactivado Vale, eso es Ahora, la caballería la vamos a meter a toda en el grupo 5, aquí detrás, para apoyar si hace falta, y luego Yuri, la maga, y el patriarca, Yuri aquí, la, vale, la maga aquí, y el patriarca, uh, opa, y el patriarca en el 7, no cabe, bueno, pues en el 7, no, en el 7 no, vamos a meterla en el... Vale, va, ahora sí, vamos a hacer este en el 7 Este en el 8 el 5 en el 7 A ver, que nos aclaremos un poquito Vale Vale, ok Ahora sí, vale, ya estamos ubicados Vale Iniciamos batalla A ver si sí, podemos mover Todo el bloque en conjunto Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a llevarnos solo este bloque para allá. ¿Podemos rotarlo? No. ¿Cómo era para rotarlo? Uff, sí, así, pero no caemos ni de milagro. Vale, pues nada, vamos a. Avanzar poco a poco No cabemos tío Vale Vale, vamos a ir con esto para apoyar por aquí Vale, vamos a rotar ya el grupo 7 aquí en este lado. Perfecto. Ah, claro que Yuri va ganoso, tú. ¿Le puedo castear ya? ¡Ojo! Pues oh, se si muy movido el mundo, ¿eh? Bueno, más o menos le he pegado. Vale, nos quitamos a ver el del medio de los mastines. Grupo 4, seguimos movilizándonos un poquito más. y Grupo 5, vale, la maga de hielo. Oh, vale, así está bien. Me gusta. Vale, un poquito de... Exacto. A ver, eso, es que mostramos la movilidad. Y eso, es. Venga, venga, venga, venga, venga. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Uh, han llegado refuerzos por donde... Dios. Vale, caballería. Oh, oh, oh, oh, oh, oh la caballería tú Vale, el patriarca también chistes ahí en área Eso es, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale ¿La caballería como está? Pues echa polvo, la verdad Vale, bueno Vale, vamos a traer al patriarca aquí a esta zona de atrás. ¿Hace falta que cuidemos a alguien? No, la verdad que no tanto. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Venga Yuri. Debería reventarlos a todos. ¿El patriarca llega? Una por aquí. Mi alma, eso es. Venga ahí. Hay que acudir a proteger a esta gente, ¿Ofri? Claro, ¿y el otro ejército cómo ha quedado? Están allí y ya está, ¿no? Ok, vale, parecen estar estáticos, así que ni tan mal para nosotros. Vale. El buen buffo del patriarca. este buen hechizo de la Catrina, espérate nuestra doncella a ver, vale vale, vale es Bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. El líder ha sido derrotado el resto no tardará en seguirlo, maravilloso pero se debilitan aquellos no parece vale, vale, vale, vale. podemos ah, es pues que la caballería esa nos ha dado duro. Vale, un poquito, un poquito. Ahí, eso es. Vale. O sea, literalmente hemos perdido toda la caballería dentro. ¿eh? Pero... Bueno. Dentro lo que cabe, ni tan mal. Ok, grupo 6, ¿dónde estamos? Nos reagrupamos. Vale, acudir, acudir, acudir, acudir. Venga, señor, que hay que curar. El patriarca está muy bien, ¿eh? Con eso de que pueda curar. Y me parece maravilloso. Venga, a ver, nos agrupamos entonces. Grupo 4 que ya viene en la caballería Vale, no, esto ya no tiene sentido Vamos a montar una línea aquí y ya está Grupo 5 y aquí Grupo 1, grupo 2 Con la doncella Vale, vamos a meterle ahí el hielo El grupo 3 que se podría arca aquí Grupo 6 donde estamos Aquí, segunda línea, vale Oh, qué bueno Venga, grupo 5 a disparar, eso es de hielo, perfecto. Además vamos a meter el trueno aquí, una bola de fuego mejor. Una bola de fuego mejor. Oh, mm -hmm. Vamos a escalar la Catrina. Y el que lo han reventado hacia el otro lado. Vale, perfecto. Al otro lado. Y acabamos de cerrar. Es que esto que cure tanto así el área, tío, es. Yo lo siento, pero a mí me parece desmesurado. Porque además levanta la vida, ¿eh? O sea, cura la gente. Ok, mata a uno de los bastines de la jorida Segundo para que salga la bestia demoníaca Dios No, no, no Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí aquí, Vale, el grupo 4 aquí cerrado El grupo 2 aquí, el 3 aquí, el 1 aquí El 5 aquí detrás Y el grupo 6 Cerramos aquí también Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Lord Mastines Vale Fua, la fiesta que se viene bien encima Vale, nos manda a bola de fuego Ok Vale, vamos a conocer aquí con el... Podemos llegar a defender Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Otra vez la lágrima Uff Ay no, no, no ah, Las microgestiones tú Venga, ahí que no os un por mucho daño. Vale, está bien. Vale, vamos a acabar de agrupar aquí. Esto está bien. Vale, si Marcula anda suelto. Vale, vamos a cargar aquí, perfecto. Venga, con el patriarca. ¿Dónde está nuestra señora? Venga, que acabo con eso. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, está bien. ¿Y viene, viene por ahí? Sí, creo que sí Vale Vale, nos agrupamos de hecho, con la, con la doncella vamos a salir por ahí a pasear. Y con Yuri también, que tenemos. jueguito. Los del grupo sí están. Venga. ¿Ya salió o qué? Vale. Venga. Aguantamos ahí todos. Miedo, miedo me dan los carros, eh. Miedo me dan los carros. Venga, focus a los carros. El patriarca no tiene. Ahí daño por Valerio, eso es. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Carro no de bestias de corn Sinagul Vale El patriarca también aquí, venga todos ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser que estemos zeta, Z Z todos <risas> no tengo ya apenas munición ya en los arqueros tú o sea ya me, literalmente me queda ir cuerpo a cuerpo y poco más no tengo ni vientos mágicos nada pero ya debería caer si me ardo si me ardo vale vale vale vale vale vale vale se caen? ¿Ya caen? ¿Ya caen? ¿Ya caen? ¿Qué falta? ¿Qué queda? Es que me ha rayado un montón que saliera eso por ahí en medio. Ya no acababa con el Simmergul. Vale, Victoria, no veo a héroes aquí, solo peones cumpliendo con su papel. Cuidado. Batallón. O sea, literalmente hemos perdido la aquí uh, no importa si mis soldados suspiran y susurran dudas? Descenderé y me aproximaré al altar de bronce sin nadie más. Madre mía. Este está ya corrupto hasta las penas. Literalmente el caos fluye por su sangre. Victoria y completada. Uy, se ha curado. Aparece menos corrupto aquí, ¿eh? Liderazgo tesoro. Va, nada, no, vamos a coger Has superado la prueba Eres el belicista, veterano de guerra. Vale Vale, nada Paso a al altar de correr En nombre del Quien de pones tuyo Invócalo en el abismo de los gritos Desbloquea al el oso elemental uh -huh. Uh -huh. Me acerqué al tal de bronce y templé mi espada en la sangre. Conforme la saqué, unas runas cruces brillaron sobre la hoja. Era un nombre. Uno que debía pronunciar sobre la lista de mis gritos con el que invocar al Tiende Puentes. Haría falta un tributo y demostrar mi fe. Sea cual sea la prueba que me aguarda, estaba preparado. Whatever trial awaited, I was ready. Mi leyenda. Soy el príncipe de los Ungols y de los desiertos del Caos. Mi Dios. Todo lo que he hecho es pues sí, para encontrar a Usun, Nada más. Vale, vamos a dejarla aquí. Dios. Activa ataques mágicos. Oh. Vale. Vale, podemos subir a nivel, huye. ¿Cómo podría Usun consentir una energía así? Quienes no han podido proveer lo temen. No te preocupes, hermanito. Usum nos guía. Orson guides us still. This is a more Your scent grows strong. Saturated in the power you have gained. I am close. But I grow weak. Confront the traitor Slaven Kurtz. Offer no mercy, only blood. Slay him, and the howling citadel is yours. Uh, Gana una batalla con el ejército de Yuri Bordu ante la ciudad de la Hagan esta batalla. Make Enfréntate tra al traidor Slavin Kurns. No ofrezcas piedad, solo sangre. Mátalo y la ciudad de la huyante será tuya. Juntos rugiremos para derretir las nieves. Juntos liberaremos Kislev. Kislef este invierno Busca la guerra, Yuri Busca tu verdadero dios Vamos Vamos O sea, se ve a la ley Lo que le va a pasar a este señor Pero bueno eh, Ok, vamos a meter más corazones invernales Bueno, reservas en Gettia, Esto está bien Otro corazón invernal Otro corazón invernal Esto ya mete La de Cristo Vale Y al patriarca que le podemos añadir ay ah, Vale, para acá Protección de Ursum, el caballo de guerra, icono de fuerza, fuerza del arma, reponer tropas, especialista, no, vale, pues vamos a meter fuerza, adivinación, convicción, mirada salvaje, vale, vamos a meterle mirada salvaje, ahí, full daño, este patriarca. Además, ¿qué vamos a reclutar? ¿O qué podemos reclutar? Uy, vale, vamos a reclutar el oso. Y vamos a reclutar cosas agrazados para reforzar bien, bien, bien esa línea. Hemos perdido caballería, pero bueno, es algo que estoy dispuesto a asumir. Vale, y con esto nos movemos un poquito. Bueno, claro, reclutando no podemos. ¿Tenemos algo más que...? ¿Tenemos más cositas que construir? ¿Dónde tenemos que construir? Vale, esto a nivel 3 me parece correcto. Alguna cosa más... No, ok, nos han dejado más pasado turno. ¡Vaya! ¿Se mueven ellos a por nosotros el cuervo blanco? ¿Nos van a sacar? No tienen acciones de agente. Creo, o al menos tiene toda la pinta de que no en la almenara podemos poner más cosas de construcción es que en verdad ya queda poquito coste de reclutamiento, vale vamos a reducir esto fuerte dervingar de no queda nada tramo de la garra, mansión de los ojos a ver, aquí esta gente la verdad es que hemos pasado un poquito de puntillas para ir a por ellos Ojo. vale, la capacidad para cambiar actitudes, la actitud que enseña es mostrar sobre el mapa de la campaña, ten en cuenta la actitud, de los señores y señores, antes de empezar a en combate. Limitarán el movimiento. Vale, no ha salido porque lo tapo yo, pero está aquí. <ríe> Cambia la actitud de asalto y asalto una región. ¿Esta no te vale? Vale, ok, pues nada, pasamos turno. ¿Por qué no podemos hacer más? Van a luchar contra nosotros. Ok. ¿Podemos simular? No, vale, pues perfecto Lo vamos a dejar aquí Vamos a cerrar aquí el capítulo Y probablemente en el próximo tengamos este batallón Contra los ejércitos Esto sigue siendo slanes ¿no? Ah, no, Tezench Tezench Lucharemos contra Tezench Y, bueno, veremos al oso elemental en acción O sea que preparaos para el próximo capítulo Y, nada, después yo...